Ahora, menos, menos 30 puntos esto que es Ey ey, antes de empezar con el vídeo Quería decirles que estamos sorteando Una cuenta super super exclusiva Con todas las skins del juego Y con más de mil pavos en la cuenta ¿Queréis los requisitos? Pues en la descripción Y en los comentarios os dejo un link Donde os dejará todos los requisitos Que tendréis que hacer, simplemente son Tres pasos y además tenéis que comentar Ya estoy participando en el sorteo Y quiero mis pavos en este mismo vídeo Y os responderé con un corazoncito y con un mensaje muy tierno para mis suscriptores Y bueno, una vez dicho esto, empecemos chavales Queréis vuestros pagos? Pues hacer los requisitos Venga, ¿qué esperáis? ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danitz Yo os traigo mi nueva sensibilidad de este capítulo 2, temporada 3 chavales eh, De verdad, es muy buena o vais a dar cuenta porque vamos a dar muchísimas balas en la cabeza Y hoy os traigo esta partidaza que nos hemos sacado en Trios de Arena Ya somos más de 3200 puntos en arena que nos hemos sacado Y ya vale quería decirles que me sigan en Twitch, abajo en la descripción está el link Porque estamos sorteando pavos casi siempre en Twitch, ¿vale? Estamos haciendo directos casi todos los días y de verdad es una recomendación muy buena antes de dar la sensibilidad, por favor, quiero que veáis la partida, es muy risa, ¿vale? Vais a ver eh, la partida que vamos a decir momentos muy, muy graciosos y ya veréis que es una partida esa realmente Y es lo que cuenta, chavales, ya veréis que vais a tener un gran aimbot, así que bueno, ver la partida y luego pasaremos con la sensibilidad eso decía con Brian y mira que aquí estás jugando con Brian. ¿eh? A ver, Brian, es que antes. Brian en la temporada anterior, antes de que, hizo, de que hiciera la cagada con el Franco, es que le disparaba a todo el mundo. Besaba ¿Eh? con el Franco, que no hice cagada con el Franco. Nos iban a disparar igual. Pero de cuatro. No, el par de gol le queda bien que a, a, a todos las cinco a... ya, eh. Es un chico peligroso que no me cuatro. Mañana sale el garrote, yo con 360 pavos. 51 vez al mes, una de a semanas te dan 300. Me donaron dos bits Gracias, eh... también. Me, que que me, me pregunta, ¿por cuántos te da, No me hacen ni el gaso, me voy el pez. Gracias ¿Qué? Pero, ¿cómo ¡Oh! acá, niño. me pregunta te dan, no me ni me ¡Ay, <risa> Ay Qué tío, ¿no? <risa> pues Como lo... Ay, que... no ¡Eh, ¿Sí, quién me ha robado la escudo! Yo. O sea, ¡Va al sabotín! ¡Cómo me joda! ¡Eh! ¡No me puedo que Ay, esa bala! ¡Soy retrasado! Estaba quieto, tío! ¡Qué Ay, ¡Ah, vale! No va. vale! ¡Ah, ¿Está bien? Necesito localizar a los demás. ¿Dónde están? Vale. Eh, cuidado, cuidado, volando, volando, volando. ¿Es ¿Eh, aquí? 31, 46. Voy por ahí. Tengo Ah, Vamos, vamos, uh -huh. Cuidado que hay un tío ahí. Vale, vale, vale. vale. Bueno. muerte, Sí, sí. Bueno, extorsión, extorsión. No, está aquí, está aquí, está aquí, no. no. ¿Qué hace? ¿No me pongo el cono ¿Qué está vale. ahí? ¿Muerto muerto? Vale, bueno, bueno, bueno. Vale. 35. Ah, blanco de aquí abajo. Me curo Brian, ¿quieres lanzar No. Eh, sí. si sí tengo, sí tengo, pero ahora no te puedo No, digo, que si quieres lanzar cohetes. No, no, no, me tiro, me tiro, me tiro Voy tirando para atrás. Sí. Creo que hay voy a subir No, pero tú me dejas pasar, los Eh, Tengo el nada ¿no? Otra vez Cojan el ajedrez si puedes. Aquí eh. ya uno Blanco este aquí abajo, la... 31, 60 este Blanco... ¡Bueno, vale, he muerto! Vale. Nah, vale, buena, buena, vale, buena, buena, buena Vale, buena, buena, vale, buena, buena Vale, vale, vale Vale, vale, mata, tío Deja que se muera, deja que se muera el tío vale, Vamos, a tragar, vamos para atrás, vamos para atrás Mantenga high, mantenga high Vale, pues, rápido Comió tanto todos un toque. Eh, muerto, muerto, bueno. muerto Dios Me han petado, tú, me han petado somos Me lo han explicado, ¿eh? Somos buenísimos ¡Muerto uno! Uh, pongo la opa, pongo la opa. Vale. No cabrón, pero así no. Vale, eh, no. adelante. Voy contigo, Inma. No. Espérate. Dios. Inma, cúrate, cúrate. Muerto otro. Tranqui, Inma. Eh, abajo, abajo. Abajo, ahí. Pongo una vida. Vamos un poco, vamos un poco. Ahí, vale. Tengo ahí? No, tengo de madre, dale. Uf, justo. No, detrás, detrás. Conmigo. Buenas. ¿Muerto? Adri, rompe esto, rompe esto. No. Bueno, no, vamos a no buena Otra vez 1000, otra vez deje, joder. Joder. Fin se hicieron? Y bueno, gente, como os prometí, vamos a tener un aimbot impresionante y aquí os voy a enseñar ya por fin mi configuración y mi sensibilidad. Bueno, gente, hacer lo mismo que yo, poner las mismas configuraciones y la misma sensibilidad a la gente de play y de verdad vais a tener un bot impresionante. Y bueno aquí en movimiento vamos a poner desactivado el sprint cancela la recarga muy importante Y también es muy importante poner construcción con turbo Y aquí chavales repeticiones todas desactivadas vale Es muy importante tenerlas desactivadas para no tener tanto delay Y así intentar jugar como los de PC pero aún así no llegamos ni de coña y bueno gente, ahora sí que sí pasamos ya a la sensibilidad de mando. Como veis, 2,4% en construcción, 2,9% en edición, 47% horizontal y 45% vertical. Es bastante alta en edición, pero porque eh, como que en esta temporada la edición es más lenta. Así que por eso lo he subido un poco. Atención aquí, y no es Pepe bailando de fondo, sino que es la mira todo al 7%. Hasta en el potenciador también hay que poner el 7%. Y en progresivo de potenciador de giro 20 segundos, ¿vale? Muy importante para dar todas las balas cuando alguien se vaya en lanzadera o algo, reventarle en el aire De verdad, funciona muy bien y por último, pero no menos importante, tenerla lineal, obviamente lineal sigue siendo mejor que exponencial, no me digan que no, porque mucha gente me dice que exponencial ya es mejor, y yo sigo diciendo que es una mierda comparada con lineal. Y bueno, zona sin uso, 8% arriba, 5% abajo, si el mando se mueve solo ponerlo al 8 y 8, y el pedal de control desactivado. Y bueno gente, os voy a dejar a Pepe de fondo bailando para llegar a los 10 minutos, ok? Bueno gente, ya se pueden ir, muchísimas gracias por pasarse eh, por el vídeo, de verdad, os quiero, chao. <música> Thank mm -hmm. you. Quien ha llegado hasta aquí tiene que ser el vamos. Así que comentar, he llegado a los 10 minutos.